Eres para mí un paseo en Venecia Eres para mí a veces mi princesa Eres quien me pone siempre de punta Eres la crema que lleva mi piel adjunta Amarte así tengo mil razones Para que sea así tengo muchos motivos Has conseguido que me invada la alegría Has motivado que vuelva a mí la fantasía Tengo que confesar y no respondo Que amarte de tal manera es mi quimera, Que se ha instalado en mi vida triste Y ahora la tristeza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 Ahora eres tú la voz que sale de mi garganta De todas las miradas es la tuya la que espero Eres el sueño del que nunca me desvelo Eres tú todas mis sonrisas del día Eres la felicidad que me llega día a día Eres lo que ya no esperaba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 Eres quien me pone siempre de punta Eres la crema que lleva mi piel a punta. Simplemente Mi piel a punta. Simplemente mi piel